¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estoy en Felipe Carrillo Puerto, en la casa de Joana Costa. Joana Costa es presidenta estatal en Quintana Roo del partido Morena. Y pues, este, la verdad, estoy encantado de que nos pueda recibir aquí, aquí a Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Estoy encantado porque hay un panucho y un Salbut. Te recibimos con manteles Live. Oye, no, pero... no, no, no, es que, Joana, de verdad, que, que tú me recibas con un panucho y un salbute, es lo mejor que me puedes hacer. Fíjate que cuando yo yo llegué aquí a Carrillo Puerto, eh, precisamente pues me he tocado vivir en Chetumal, en Cancún, en Solidaridad, estuve viviendo como en diferentes partes del municipio, pero llego a Carrillo y yo dije, aquí me quiero, ¿no? Eh, eh, quedé enamorada del municipio del en Chetumal, soy bueno. chetumaleña, en ah, el mira. Hospital General me tocó nacer eh, en el año 95, en 1995, en plena primavera, el Está 20 chavita. de marzo. Sí, 28 años, acabamos de cumplir, acabo de cumplir 28 años. Eh, eh, pero te digo, cuando llevo a Carrillo y conozco el panucho y el salbute yo dije, de aquí soy ya no me voy, aquí era desayuno todos los días eh, eh, salbute Fíjate que la sí, sí, sabes, dif sabes diferente sí. el salbute y el, pa el panucho en, en Carrillo Puerto que el que tu madre sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. yo creo que eh, eh, los carrilloportenses dicen que aquí todo el antojito se vino a mejorar toda la comida yucateca se mejoró y yo les creo, soy testigo de ello porque la verdad que se -E come muy sabroso por aquí todos, <risa> además todos llegamos y subimos unos kilitos y cómo no con estas delicias con las que nos recibe la zona maya y además también cuando son tiempos de campañas inclusive cuando nos vamos a visitar las amigas de los amigos de las comunidades te reciben siempre con el huevito con chaya, el huevito con la manteca, el frijolito. ¿Cómo le dices que no esas maravillas? Mientras tú hablas yo estoy comiendo. Nos enamoraron de esa manera, quiero decir también. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿En la transmisión? ¿Sí? ¿Falló un poquito en Chetumal TV? Bueno, pero estamos en Chetumal TV bien. Perfecto, es lo importante. Bueno, la verdad es que yo desde hace mucho tiempo he estado pidiendo a Joana una entrevista porque me interesaba mucho saber cuál es la visión. Mira, si algo yo detesto es que la gente minimice a la juventud. Así es. Porque para ser dirigente de un partido no necesita ser viejo mi sabio Necesito ser solamente una persona que te interese Quintana Roo en este caso Quintana Roo obviamente por el estado y que obviamente quieras hacer algo por Quintana Roo estamos tratando de que todo se haga bien <ríe> en esa entrevista con Joana Costa presidenta estatal de Morena, el partido Morena en Quintana Roo y bueno, pues, finalmente, lo que se puede hacer, se puede hacer. Estamos en una parte en donde el Internet no, no capta muy bien, sin embargo, tratamos de poder transmitirle lo, pues, lo que lo que nos queda, ¿no? Así es. <risa> <risa> Tenemos las fallas técnicas, es normal. Tenemos las ¿verdad? fallas técnicas, sí. Esta, esta parte de, de Felipe Carrillo Puerto, Aún no entra la fibra óptica, ¿no? No, todavía. Y, y, y, realmente pues ya estamos como ya un poquito más lejos del centro. Pues apenas ahí va creciendo sí. Carrillo Puerto. De hecho, esta avenida que está aquí cerquita es, este, es, es nueva también, ¿no? hay sí. fue una, una petición de hace muchos años de los pobladores porque toda esta zona pues había sido olvidada, ¿no? Y hace poquito hicieron esta, esta avenida también. Ya va agarrando forma Carrillo Puerto, va creciendo muchísimo sí. Carrillo Puerto. Eh, eh, obviamente todos estos proyectos del gobierno federal abonan a que crezca el Tren Maya, el aeropuerto, la Puerta al Mar... Todo lo que le ha llegado a Carrillo Puerto lo ha hecho crecer muchísimo. Obviamente también eh, el impulso que le da la gobernadora, ¿no? Nos platicábamos con las amigas de Izpichí, las bordadoras, y están muy contentas porque eh, eh, fue un propósito que, que cuando nosotros conocimos Mari y yo conocimos a esas mujeres que son chambeadoras, emprendedoras, dedicadas a su trabajo, a su historia, a conservar las raíces de los, de los bordados mayas, porque quiero comentar también que no es lo mismo el bordado de Quintana Roo, el bordado yucateco, son completamente diferentes y ahí ellas nos dieron una cátedra de lo que es el bordado. Y pues bueno, están muy contentas porque cuando te digo, cuando las conocimos, teníamos como propósito y le dijimos a ella, nos vamos a ayudar a, a impulsar este proyecto, a que todos lo vean. Y, y obviamente sí. eh, todavía no me tocaba tener esa exposición en redes sociales, por ejemplo, que tengo hoy en día. Pero desde en ese momento, pues yo estaba ahí subiendo mis fotitos, vistiéndole con sus <risas> prendas, ayudando en lo que podía. Veía amigas, amigos, y yo, vayan a Ispichil, vean las rosas de Ispichil, vean eh, todo lo que Ispichil tiene. Y obviamente con, con, con Mara, que nos ayudó también a poner el nombre de Ispichil muy en alto. Ahorita ya es súper popular este pueblito de Felipe Carrillo Puerto, y les va muy bien a, las, muy chill, ¿no? a las bordadoras y bordadores también. Oye, ¿y en qué momento, digo, te has, me imagino que hay un momento en que te sientas y te pones a pensar qué va a pasar después de, de que Andrés Manuel López Obrador claro. deje el gobierno? Claro, fíjate que es una... ¿Y tú crees que Morena va a seguir igual? Igual no, definitivamente habrán cambios, definitivamente tendremos que tener eh, eh, nuevas estrategias u otras estrategias también para continuar con este legado que ha dejado Andrés Manuel López Obrador. Él tiene un, un, una exposición a redes sociales ante la sociedad, marca una agenda impresionante. Porque tú estás consciente que Morena se crea como partido político para que Andrés Manuel López Obrador llegue al, a la presidencia de la República. Así es. Y eso ya se cumplió. Así es. Entonces, cuando tú creas un proyecto para un objetivo y el objetivo se cumple, ¿qué va a pasar después? Claro. Pues Morena es cierto, es fundado por Andrés Manuel, él lleva gran parte de esta batuta y muchos eh, eh, compañeros que se unen a esta lucha fueron justamente creyendo en, en Andrés Manuel, creyendo en todo este proyecto, sin embargo el proyecto no era eh, únicamente la presidencia de licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, y, y tener a Morena o un gobierno de Morena en la presidencia de la nación, Morena tiene un proyecto de nación, un proyecto que hoy seguimos construyendo, un proyecto que, que, que ha sufrido también cambios con, con las coyunturas políticas, las coyunturas sociales. Eh, pero es un proyecto que sigue abanderando la causa, es un proyecto que nos habla de una cuarta transformación también de la vida pública, política, administrativa, de gobierno, de un país eh, que, ha, que ha adquirido una deuda histórica con quienes más lo necesitan. Entonces, si el proyecto hubiera culminado eh, eh, con la presidencia de Andrés Manuel, pues hoy ya todos estaríamos muy contentos eh, ya eh, sin tener algo que hacer, pero hoy en día hay muchas más cosas que hacer porque hoy que logramos tener... ¿Tú crees que Morena puede ser más allá de Andrés Manuel López Obrador, puede ser realmente un partido político. Sí, puede y tiene que serlo, eh, porque, insisto, eh, eh, Morena es fundado por Andrés Manuel, pero también por miles de hombres y mujeres que han confiado en el proyecto de Nación, eh, y nos estamos eh, respaldando de todas ellas y todos ellos para continuarlo, porque además eh, eh, ellos estaban en la lucha desde un principio, los famosos fundadores de Morena, pero hoy también somos las juventudes hoy también estamos en un relevo generacional que le apostamos a esa transformación que nos sumamos a esa transformación. ¿Tú eres fans de Andrés Manuel? Pues mira, eh, yo yo te voy, voy a confesar <risa> voy a confesar aquí y, y, y este cuando yo me empiezo a involucrar en todo esto yo tenía mis reservas obviamente como joven me habían invitado a, a participar en otros partidos políticos yo no creía en la política, yo era de esas jóvenes como muchísimos en eh, mi generación, que decíamos, no, no participamos, no nos gusta, está corrompida, es sucia, no queremos, no nos interesa. Pero ¿sabes qué? Hoy me doy cuenta que fue algo, una historia que nos contaron y nos quisieron hacer creer, justamente para no involucrarnos, ¿no?, ¿Quién iba a querer que alguien joven viniera eh, con, con ideas frescas, que viniera a proponer, que tuviera buenas intenciones? Lo no más contestado. ¿Eres fan de Andrés Manuel? Pues eh, yo creo que más que fan, eh, soy muy creyente del gran proyecto y la visión. Que este hombre tiene, de verdad el reconocimiento, total admiración al licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque ha puesto los intereses de México y de quienes más lo necesitan al frente eh, hoy justamente en su mañanera decía no que ya el gobierno es diferente, ya no es de cúpulas de poder, ya las decisiones se toman desde el pueblo y para el pueblo y, y se gobierna sirviendo, ¿no? No, tú sabes de, de... que eso es mentira, porque realmente la cúpula... La élite política es la que decide todo. O sí, sea, pero hoy se toman las decisiones por ejemplo, escuchando. Y por ejemplo, este, el Congreso del Estado toma decisiones sobre el Estado. Claro. El Congreso de la Unión toma decisiones sobre el país. Claro. O sea, siempre ha sido popular y no va a dejar de serlo. Porque, por ejemplo, un ejercicio que a mí me parecía muy bueno, muy justo, muy real, muy tangible que propuso Andrés Manuel López Obrador sobre el, el, el hecho de la consulta pública, este, aunque muchos lo criticaron, y lo criticaron yo creo que más que nada los que se, se sentían afectados sobre ese sí. método, pero a mí la consulta pública me parece extraordinaria. Claro. Extraordinaria. Si, por ejemplo, si pusieran en, en, en consulta pública el tema de Aguacán, realmente en consulta pública, no como lo hicieron. Y otros temas más, y, y lo hicieran valer sobre el resultado inmediatamente, sí. sería extraordinario. Y Bien. eso lo, lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, yo sí creo que, que, que nuestro país todavía no ha mejorado del todo. Sí tiene buenas ideas Andrés Manuel, pero lo que yo te preguntaba era así muy básico. ¿Qué va a pasar de, después de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues va, va a pasar con Morena. Claro, pues va a pasar que ese ahorita somos 2.5 millones de mexicanas y mexicanos afiliados al partido Morena y va a pasar que todos nos vamos a ir a, a territorio, todos nos vamos a poner las pilas, todos nos estamos poniendo las pilas desde ya, todos seguimos trabajando. Tenemos un ejército de 2.5 millones de mexicanas y mexicanos que están defendiendo este gran proyecto de nación. Así que lo que va a pasar con Moreno es que seguramente te va a seguir... Porque Manuel dijo que después de su gobierno se iba a la chingada. Así es. Ya, <ríe> se, va, ya se va a su rancho. Y, y justo y merecido, pero insisto. Y, si, y si, sin una cabeza, ¿qué va a pasar con todos esos seguidores? Pues bueno, tendremos eh, eh, eh, que tener esa conseguir o buscar proponer esa cabeza. Hoy tenemos un dirigente también del partido Mario Delgado que ha estado haciendo una labor con los 32 comités estatales de todos eh, pues de todos los estados, ¿no? Que Delgado no tiene nada, ¿eh? ah, <risa> Pero hemos hecho un buen trabajo desde la dirigencia, Morena se ha mantenido. Quiero decir también eh, eh, que, que la llegada a la dirigencia de, a, a estatal de Quintana Roo, es pues, la primera vez que contamos con una dirigencia completa, un, una presidenta, Seis secretarias y secretarios, un consejo de 40 personas, o 20 hombres y 20 mujeres que integran y que se tomarán también muchísimas decisiones desde este, este consejo estatal que emanaron directamente de una votación, que se sometieron a la votación del pueblo también sí. el año pasado. Y después de eso, eh, nos fuimos a nuestra primera sesión de consejo, donde los 40, por unanimidad, pues coincidimos en que eh, me daban la confianza justamente para poder encabezar las tareas eh, políticas y de organización. Aquí Oye, en Quintana Joana, Roo. Eh, tú, tú declaraste en algún momento que, que Morena puede ganar el cargo completo en la elección de Quintana Roo y lo tomaron a mal sus aliados, que son de los del PT y los del Verde Ecologista, pero yo creo que fue más jiribilla de algunos medios de comunicación que, <ríe> que querían meter... Listón para sacar cordón, ¿no? Claro. Eh, ¿Realmente tú crees que no necesitan del Partido Verde y del PT? Mira, Morena tiene una fuerza eh, muy grande, Morena es es, es un es una, es una un partido que lleva una ideología que gusta mucho a, a, a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas porque está en base a, a las causas justas, eh, lucha por los intereses sociales y obviamente eso le da mucha simpatía al partido eh, eh, sobre todo en estados eh, como Quintana Roo, ¿no? donde se, se ha visto... Pero en concreto... Pues bueno, eh, eh, me cortas la inspiración de... Sí, porque es que te estamos alargando mucho con tu respuesta. No, hay y una yo creo primera... que la gente tiene que tener una respuesta concreta. Claro. A ver, realmente tú consideras que no es de gran importancia su alianza con el PT y con el Verde. Eh, Morena es muy fuerte, claro que eh, inclusive este, yo creo que podríamos eh, seguir teniendo, o vamos a seguir teniendo porque se está haciendo un trabajo territorial la fortaleza que hoy tenemos sin embargo, tanto con el Verde Ecologista como con el Partido de Trabajo hemos tenido una alianza que ha rendido muchísimos frutos durante ya varias elecciones, ya durante varios procesos electorales eh, claro que me gustaría poder continuar con esta, con esta alianza que muy pro probablemente Así sea, las alianzas también se formulan desde las presidencias. ¿Pero los necesitan? Eh, pues yo creo que han sido muy buenos aliados. y no, no, no todos... mi pregunta es si los necesitan. Pues Morena, más que necesitarlos, yo creo que es la sociedad, que nos necesita a todas y a todos eh, el poner nuestro granito de arena para que esto se siga consolidando. ¿Ustedes pueden ganar por sí mismos, sin necesidad de la alianza? Bueno, se ha ganado en diversas ocasiones, eh, confío también en el trabajo que se está haciendo y que si en algún momento el panorama es ese, claro que le vamos a apostar a ganar y que confío en los resultados que podemos tener, porque insisto, hemos estado trabajando en territorio, tenemos 40, eh, eh, esos consejeros estatales se convierten en coordinadores distritales que están generando la columna vertebral de nuestro partido con los comités de base. Mi, mi pregunta no, no es para, para barrar navajas. Porque, digo, lo tengo que decir claro. tal cual, ¿no? Digo, tampoco quiero meterte en aprietos, claro. ¿no? Mi pregunta va en función de que la gente sepa eh, la visión de Morena sobre sus aliados, en primera instancia. En segunda, es ver hasta qué punto Morena puede ceder a los caprichos de sus aliados, porque sus aliados también son caprichosos. Por ejemplo, eh, en mis números el PT no tiene gran relevancia. Pero bueno, como dice el ex magistrado del Tecro, eh, Víctor Vivas, un voto es un voto, ¿no? O sea, un voto puede hacer la diferencia, claro. ¿no? Y entonces a lo mejor el voto que le sume el PT, pues bueno, pues sirve de algo, ¿no? Claro. Y, pero a veces son muy caprichosos y quieren y exigen demasiado, ¿no? Claro. Y, y también en mis números, yo considero que el Partido Verde eh, coptó, compró, como le quieras llamar, la estructura de lo que era el PRI. La estructura del PRI. Y entonces, esa estructura es la que ha hecho ganar a Morena, hasta donde yo tengo entendido, puedo estar equivocado, obviamente. Yo creo que Morena puede prescindir del PT, pero no del Verde. Y por eso te pregunto eso. Bueno, Morena la mayor cantidad de votos y inclusive que, que nuestros partidos aliados han sido de Morena, ¿no? por eso nos sentimos nosotros también con esa fortaleza, no lo digo yo, lo dicen los números, hemos tenido votaciones históricas en municipios como Carrillo Puerto, en municipios como José María Morelos, Otompe Blanco en Benito Juárez, cuando Mara Lezama también fue eh, nuestra candidata y abanderó la causa hemos tenido números históricos únicamente del partido Morena, sin embargo yo valoro muchísimo el trabajo y la colaboración del partido verde y del partido del trabajo que, han, que se han sumado a esta transformación, que se han sumado a esta causa y que inclusive no solamente es en tiempos electorales, sino que también eh, eh, defienden los proyectos y las convocatorias que hace el presidente en la Cámara de Diputados, con los senadores y las senadoras, o sea, han estado siendo aliados respetuosos y colaborativos con este proyecto de nación creo que es un, estamos en un momento donde necesitamos de todas y de todos para poder consolidarlo porque como justamente lo dices Andrés Manuel, no va a estar en las boletas del 2024 Andrés Manuel se retira y creo que es cuando más unidos debemos estar, es cuando más eh, fortalecidos debemos estar y lo he dicho en otros eh, espacios también cada vez que tengo la oportunidad decirle a los compañeros dirigentes del Partido Verde y del Partido de el trabajo, que en el momento de sentarnos a platicar, de hacer esas negociaciones con base en nuestros números, lo hagamos justamente así, ¿no? Y con la con la plena conciencia de quitarnos las camisas personales y de ponernos la camisa del pueblo, una camisa que defiende y que sea muy realista también con los resultados que hemos dado en todos los municipios, que no sean caprichos, verdad que yo llamo a, a esa concientización a los dirigentes que en su momento se, se dará, estoy muy segura, hay una relación de cordialidad eh, entre, entre el diputado este, en Renan, entre Patti Casados, eh, este, encargada del PT. del PT, hay una relación de cordialidad, me ha tocado coincidir con ellos en varias ocasiones, y, y hemos, eh, entre pláticas eh, lo que hasta, no de manera formal, pero lo que hemos logrado platicar en algunos eventos, en algunas veces que hemos coincidido, es que eh, pues obviamente necesitamos seguir fortaleciendo esta alianza, ya con eh, Renam ya tuve una plática un poco más enfocada a este tema, y, y quedamos... Renan que es está con Arno, el presidente de la Jugo. Así es, así es, que, quien hoy hoy también es dirigente del Verde, verde quien aquí en el Estado, ¿no? Eh, eh, y, y quedamos en, la, en el entendido que ojalá podamos continuar con esta alianza aquí en el Estado, porque también eh, la alianza se define a nivel nacional y claro. aquí haremos lo propio para consolidar ese trato amable, esa cordialidad entre estructuras, entre liderazgos, entre... Eh, nuestros partidos políticos, no eh, estamos por entendidos también de que obviamente defenderemos nuestros intereses y los intereses de quienes nos acompañan en nuestros equipos, pero insisto, en el momento de poder platicar, defendamos los intereses del pueblo, defendamos la continuidad de este proyecto de nación. Oye, eh, yo la verdad que la, la primera vez que te vi no, no imaginé que hablaras así. Estoy un poco tímida al principio. Sí, se, se nota que eres un poco introvertida, pero realmente saca la casta cuando tienes que sacarla. Me apasiona, me gusta, estoy eh, dedicada 100% a esta tarea, me, me llena de mucha emoción la confianza que me, que me dieron aquí en Carrillo, eh, eh, principalmente eh, los compañeros y las compañeras de, de Morena, cuando decidieron salir a votar por mí el año pasado, no, mucha gente estaba entusiasmada, es la, la primera vez que votaban por mí, eh, me tocó ver a la mamá de un, de un amigo, yo no la conocía, pero eh, eh, un amigo que, que <coughs> quiero mucho y que me que Empezamos justamente con ese cosquilleo de involucrarnos un poquito más, eh, me decía, hoy oh, vine a votar por ti, soy, soy mamá de Mario, me decía, vine a votar por mi traje, este, vino vino mi comadre, le platiqué de ti, dicen que sí, te estamos apoyando. La gente muy entusiasmada y obviamente se siente muy bonito el saber que tienes el apoyo por el trabajo que has hecho, ¿no? No por otra cosa, sino porque has tenido ese, ese acercamiento. Me ha tocado recorrer las 88 comunidades ya en varias ocasiones. Eh, eh, me ha tocado estar ahí también eh, echándole eh, territorio, gastando el zapato para poder tener, <risa> eh, eh, este llevar este mensaje sobre todo a todos lados, ¿no? Después el eh, saber que, que 40 personas o 39 personas, ¿no? Eh, no contándome, confían en ti Pues obviamente te da claro. un orgullo Pero también una responsabilidad Tremenda Que bueno, le tienes que meter las pilas Porque se las tienes que meter, no podemos Oye, defraudar Y a, a, a María Hernández, ¿cómo la conociste? Uy Mira, ay, sí, sí me, me, me, me, me me acaba oh, de tocar, me, exacto, verdad, ahí me das, ahí me das, porque me brilla todo cuando, cuando, cuando me preguntan cómo la, cómo la conocí, yo llevo, llevamos de conocernos como 10 años, aproximadamente 10, 10 años, cuando yo estaba, tenía 18 años, yo estudiaba en Chetumal, yo estudiaba en Cancún, pero mi familia es de Chetumal, entonces iba bastante seguido, eh, teníamos una amiga en común y me decía, ven, te voy a presentar a una amiga, vamos a su casa, y llegamos a su casa, ¿no? Y ahí me ve y, y ahí nos conocemos y empezamos. media Sí, sí, sí. Eso de verdad que, que, que ya eh, creo que estábamos ya destinadas a vivir esta, esta historia porque desde que nos conocimos eh, eh, sentimos algo muy especial, ¿no? Fue algo muy muy especial, y pero nos, nos separamos, no nos vimos mucho tiempo, nos veíamos una dos veces al año, hasta que ya le toca irse a vivir a Cancún. Y ahí coincidimos, estuvimos ya como un año más, más, más, eh, cercanas. Salgo de la universidad y me dice, vente, carrillo, vente. Yo todavía, eh, eh, no, no tenía trabajo, había terminado de re, eh, renunciar apenas a un trabajo porque me fui de, de, de, vacaciones a disfrutar mi momento de ya egresada, ¿no? De ya, eh, que terminé la universidad. Regreso y me dice: Vente, vamos, vente vamos, a ver, vamos a vivir a Carrillo, vamos a ver qué, qué, qué hacemos para ayudarnos. Pues, <risa> y empezamos justamente ahí a hacer los comités de base eh, con su papá, ¿no? Que, hombre, también eh, es, un, es algo que, que a mí me, me, me llena mucho platicar de él porque fue un gran maestro para las. Y no es celosa Digo, porque tienes una secretaria particular muy bonita, por ejemplo. Hay mucha confianza, hay mucha confianza, mucha comunicación entre nosotras, ¿no? Este, eh, Yo sé eh, el, el trabajo que implica ser una presidenta sí, claro. municipal, me ha tocado verlo con ella, eh, reconozco su labor, es una muchacha, además, comprometida con su pueblo, que trabaja 24-7, así que no hay tiempo de tener celos, no hay tiempo de eso. <risa> Ambas estamos dedicadas a nuestro trabajo también, nos sí, apoyamos claro. muchísimo. Ahorita justamente eh, eh, pues me tocó llegar un poquito tarde porque aprovechamos las Pero mañanas. Pero están ricos los y <ríe> no, Y aprovechamos las mañanas y las tardes para ponernos al corriente, ¿no? Para platicarnos todo lo que está eh, eh, sucediendo, compartir, debatir mucho también de, de nuestras ideas y de la visión que ambas eh, tenemos, fortalecernos también, darnos los consejitos, ¿no? Es una tarea titánica, ¿eh? Sí. Porque Morena... Eh, es el PRI de antes, ¿no? O sea, y realmente ser dirigente de, de Morena no es una tarea muy sencilla, a menos de que la veas desde una perspectiva en la que todo se va a dar naturalmente y sí. sin que tú tengas que intervenir. Pero si tú la ves desde una perspectiva en la que tú vas a intervenir en todo, tienes mucho trabajo sí, sí yo creo que, que como en todos los trabajos no este Entonces, eh, dependerá dependerá de ti qué tan que tan llena la agenda esté o qué tan vacía sí. esté no depende mucho de, de la visión y de las ganas el entusiasmo y la responsabilidad que uno tiene y el, con el con el compromiso de sacar Adelante un super proyecto, de verdad que me siento muchas veces muy entusiasmada, pero otras veces también muy estresada, muy preocupada, muy, este, claro. muy atareada, ¿no? Eh, siempre tratamos de ponerle la mejor actitud eh, eh, eh, porque es cierto no muchas de las cosas que como jóvenes decíamos de la política es que de repente se siente eh, la mala vibra no sí. las malas intenciones pero estoy también tratando de impregnarle mi esencia al movimiento a nuestro equipo al equipo que tenemos con los consejeros y las consejeras y, y una esencia de muchísima cordialidad me gusta ser siempre muy respetuosa y muy optimista también, ¿no? me gusta que haya una buena relación, que dejemos la politiquería, que dejemos eh, eh, el chisme, que nos pongamos a chambear, ¿no? Entonces estoy tratando también... Ah, pero que... también le pide espera a Sarolmo, porque realmente sin el chisme y la politiquería ¿qué sería la política? <risa> pues mucha chamba, mucha chamba, y mucha labor y, y, y mucho diálogo también, ¿sabes? Yo entiendo que hay eh, eh, circunstancias de malinterpretación o inclusive eh, algunas rivalidades eh, o, o que, que no coincidimos con las ideologías. Claro. Eso pasa mucho en Morena, ¿no? Eh, nos, nos, nos dicen que somos muy sí, rebeldes. Muy diversos, muy, muy diversos. Sí, claro. Eso se debe también a, a, a, la y sí, a la democracia y a que nuestro gran líder Andrés Manuel nos abre esa opción para ser escuchados eh, todas y todas, para que podamos, pero sobre todo para que podamos participar y obviamente así hemos eh, practicado con ese ejemplo, le damos claro. la voz eh, a todos nuestros militantes, justamente también tengo una, hablando ahorita de la voz un programa que se llama La Voz de la Transformación, Nos hacemos un en vivo a través de mi Facebook, de mi página personal, donde invito a, a los militantes de, de, de Morena a participar, que den su punto de vista ah, que logremos no tener una, una plática no, no lo había visto, no lo había visto, sí. pero pero si me permites, lo vamos a retomar y lo, lo podemos retransmitir en, sí, en Grupo Contrapunto. Sí, te Porque claro. ahí, ahí exponemos, ahorita eh, estamos con este, este primera etapa de invitar a quienes nos están representando en la lucha de esta cuarta transformación, presidentes y presidentas municipales, a las diputadas y diputados locales, federales, eh, estamos ahorita con ese con esa primera etapa, y en la segunda etapa, pues ya, ahora sí, a todo el que se apunte, vamos a tenerlo <risa> ahí, porque... Como eh, debe ser. Como debe ser, esa, esa diversidad nos tiene... Oye, pues yo te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa, comer estos... tenemos un panucho y un salbute delicioso. Muchas gracias. De verdad, Joana Acosta es una joven emprendedora, que hay que seguirle la pista. Porque yo estoy seguro que Joana Costa, con Morena, sin Morena, y a pesar de Morena va a continuar en la política. Muchas gracias. Te agradezco <risa> muchísimo, amigo, este espacio que nos brindas justamente para eh, aterrizar, para que la ciudadanía conozca de las, de las ideas que estamos proponiendo en Morena desde una dirigencia joven, porque también muchos de mis secretarios... Sobre todo que son conozcan jóvenes. la esencia de la líder estatal. No, y te agradezco. O sea, eso es muy importante, ¿no? Porque, porque es dirigente... Puede haber muchos, pero, pero no todos son iguales. Así es. Entonces, que conozcan la esencia de, de Joana Costa es muy importante, ¿no? Y ahorita vamos a ir con una entrevista que vamos a grabar con mi compañero Eliseo Baena. Mira, ahí está Eliseo Baena. Y por allá está Ponciano Martínez Quibel, con quien vamos a grabar Mesa Política Centro Maya Quintana Roo, también con Joana, aprovechando que, que nos recibió aquí en su casa. Gracias, Ivana. No, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Y gracias a usted. Nos vemos pronto.